en Cali esta es la plaza San Francisco casi que el taxista ni yo sabemos qué es pero entre los dos lo conseguimos este es el Eux eh, patricionado por Google brutal es el logo ahí y por aquí está sucediendo el, el taller hola está sucediendo el taller de Profeta Loco se consiguieron me pues como en Medellín que hay un bus digital que va a los barrios por aquí ah. es un amigo reticente sigue reticente se con el taller no para los barrios. en esta plaza se encuentran cholados bueno ahí está como te puedes comprar para tirarle a las palomitas está el e -books, que ya van a hacer tomas y para que están periodistas siendo puestas en escena. En fin, la mamá, el papá, el hijo. Ahí estamos. La San Francisco está al frente de la gobernación. Esa es la gobernación de atrás. Creo que ya vienen a hacer las tomas de por allí. Gorriémonos. Esto que este man con un violín está bueno. Y el e atrás. Son muy de malas. Vienen por ahí. 20 fotógrafos a verlos tocar. Estamos Estamos hoy doctor entregando los toca. <risa> por aquí están los chicos aprendiendo a grabarse si este soy yo gracias a San Francisco es que parce usted que está grabando ahí Sí, siempre vengo a hacerte una pregunta Dígame. el estado Mira la pregunta, webo. el estado del video web o la creación de audiovisual en internet en Colombia ¿Cómo lo sientes después de hacer todo ese video que hiciste? Pues todos los videos que hiciste Yo creo que estamos en un momento donde podemos explorarlo e inventarlo Ajá. Y estamos en un momento donde estas nuevas estéticas a través de estos nuevos recursos Como lo hace la democratización de la imagen nos permite ponernos a un nivel de, de experimentación mayor y para mí el estado del videoblog en Colombia está en eso, en una fase de experimentación ya pasamos de pronto el estado de transición y empezamos ya a experimentar a solidificar la experiencia que tenemos para crear contenidos para generar contenidos para web yo creo que ya estamos en ese momento en mi opinión subjetiva falta la, falta la, la, la fotografía con ellas también creando el cholao. Venga, tengo una duda, ¿usted cómo hace para que no la piquen? Las abejas. No tocarlas. No las toca. Ni les peleas ni nada. Bueno, esta es una muestra de tolerancia. Ellas están ahí, chupan dulce. Y la doña trabaja y ya se comparte. $1500, ¿cuánto vale $1500? $1500 $1500, chola Este es el e está con computadores 2, 4, 6 Bueno, como el que vieron en Medellín no lo conocen por estos videos Aquí va a comenzar el de Google Maps Buena suerte ¿Qué ¿Sochon duro? A mí la bolsita habían otros dos aquí arriba, pero bueno, ya no nos vamos a ir de baile, como ustedes ya los observaron. Vamos a colocarlos a bailar de esa manera. una guía y una cuchilla Lima que se limpia para las pastillas y cositas que najan de la puerta ahora y bueno haciendo llaves Pues de sinceramente como les sí, fue en sí, los talleres Sinceramente hermano eh, el taller ev evidencia que, que el público adulto quiere estar en comunicación veloz y, y virtual como están los jóvenes y eso le genera frustraciones a ellos y a nosotros por no ayudarlos como ellos quieren que les ayudemos. ¿Y qué se vio hoy? O sea, ¿qué, ¿Con qué se fueron ahí? Porque hoy, hoy la gente eh, digamos, se acercó a qué es un blog en su estructura. Sí, es decir, le conocimos sus huesitos, cómo se conforma, cómo, cómo funciona qué oportunidades te da. Iniciamos a hacer un blog, pero por cuestiones de tiempo, de internet, la, la antena ya la bajaron, eh, se caía, entonces eh, eso en versus al tallerista, versus que sigue otro taller, entonces digamos que en la, en la mañana conocimos que era un blog, supimos infinidades, la experiencia y la experimentación quedó para cada uno en sus casas, en no hablemos de quién tiene internet y quién tiene computador, porque ahí nos enreamos. Después hablamos de la fotografía digital, dando las nociones básicas, desde la, desde la ley de tercios hasta un retoque en línea, la gente gomosa de, de maquillar sus fotos, y, y ya con la fotografía saltamos al video, al videoblog, si es como aprovechar... Eh, blogs para colgarle video, para, para colgarle cosas, la gente salió grabó por aquí cositas de los 10 participantes, uno conquistó lo montó al canal y todo y los demás, eh, pero con, con con la angustia de que, de que se nos acaba igual el tiempo y todo, y el último terminamos Dándonos cuenta de que nos tienen fotografiados desde arriba con el Google Maps y todo ese cuento, y que ya no tenemos escapatoria, ya nos tienen vigilados y la gente contenta, sorprendida, la gente adulta, de alguna manera eh, reflejan una sorpresa de ver la geografía, de ver lugares del mundo de una manera muy fácil y, y al clic. En un minuto. Uno ¿Cómo los acompaña después? Yo vengo siendo tallerista y también asistente a talleres ¿Cómo nos acompaña? ¿Cómo acompaña uno ya pues la ve, gente? Eh, digamos que... Que fríamente nos curamos en salud y es que la comunicación es virtual. Entonces si ellos, nosotros le vamos a enviar ahí unos emails agradeciéndoles y compartiendo información. Si ellos nos rebotan, empezamos a comunicarnos. Si no no nos rebotan, pues los oficios nos llevarán para otro lado. Entonces estamos como en el riesgo ambos y en la penitencia. Nos vamos a comunicar y si ellos nos rebotan vamos a seguir. Y, y ya y si no, pues como todo en el camino uno se baja del búho, otro sigue